Boxear News ¿Qué tal? Bienvenidos, feliz año. Esto es Boxear News. Bienvenidos al podcast número 3. La tarde de ayer, Ryan García venció a un oponente difícil en el papel como lo era Luke Campbell, con lo que se confirman dos cosas. Primero, que lo de Ryan García va en serio. Al inicio se vio tronco, se vio inexperto, la velocidad no era algo que incomodara a Campbell, que pudo tirar a Ryan García en el segundo round. Pero el californiano logró sobrepasar el reto ganando por nocaut en el round número 7 con un gancho al hígado. Le falta boxeo para enfrentar a los que anda retando, pero con esta victoria se pone en marcha toda la maquinaria publicitaria que Golden Boy tenga a la mano para que este año empiece a posicionarse como una de las cartas grandes, realmente grandes del boxeo. Es un atractivo ya para los que apuestan en los casinos y varias marcas van a empezar a buscarlo. Eso en cuanto a la publicidad. En la realidad se puede pensar que Ryan en algún momento en que Oscar de la Hoya no pueda conseguirle las grandes peleas por un tema de promotoras se irá con Canelo Promotions. Allí estaba presente el Canelo, se veía más participativo, más participativo que Oscar de la Hoya, casi como si fuera el promotor ya. Pero bueno, ese será un tema que veremos ya más adelante. Ryan García ya está presionando, es un cuate que tiene mucho colmillo y está asesorado. En la semana declaró que una posible pelea contra Teofimo López no significa nada, contra Devin Haney tampoco, y mucho menos lo era contra Luke Campbell. Al que quiere es a Tank Davis, y lo quiere porque quizás sabe que Oscar de la Hoya no lo puede conseguir. Vamos a ver qué puede pasar, por lo pronto hay dos caminos. El primero es que Ryan deje Golden Boy como lo hizo Canelo, ya tiene las bases de cómo podría terminar su contrato, o la otra es que Gervonta Davis, pero aún menos creíble PVC y Mayweather Promotions acepten la pelea. No la van a aceptar, no porque Davis no le pueda ganar, de hecho sería una especie de Canelo eh, Mayweather, pero basados en esa experiencia Mayweather va a esperar a que Ryan crezca como marca y luego entonces poder hacer una pelea multimillonaria. ¿Qué tal? Así es como se mueve el box hoy en día. Otra de las cosas que se comprobaron esta noche es lo buenazo que es, lo inteligente que es Eddie Reynoso para encontrar los defectos de los oponentes en el momento mismo de la pelea. Así lo vimos en la transmisión de DAZN y afuera también hace una chamba muy buena, con Canelo lo ha demostrado por muchos años. Ha sabido seleccionar no solo estudiando las peleas de los oponentes, sino la vida familiar, la personalidad, las necesidades de sus oponentes, sentarse con ellos, siendo el lado que pone las condiciones, sentarse a platicar, y ahora con Ryan va a tener mucho trabajo para aplicar ese efecto reinoso. También lo está haciendo con Oscar Valdés, en cuanto lo tomó lo quitó del camino de Shakur Stevenson, con esto le dio aire a su carrera, tiene a Andy Ruiz. Veremos qué estrategia maneja, quizá agarren a King Kong Ortiz, pues cubre ese perfil que busca Reynoso. Y con el que le está costando un poco más es con el Pantera Neri, pero también lo ha sabido resolver. La última pelea del Pantera Neri en septiembre contra Aaron Alameda fue muy complicada. En la esquina se escuchaba como Eddie Reynoso empujaba a su boxeador. Al final lograron salir con la victoria. Entonces Eddie Reynoso, Ryan García, una fórmula muy interesante a vencer en las 135 libras. News. Antes de que se me pase, los invito a checar este podcast en Spotify. Itunes, suscríbanse a Boxear News en Facebook y Twitter. En YouTube chequen mi canal Boxear MX, cerca de 600 mil seguidores. Ahí tengo varios tutoriales que les pueden ser útiles. Estén atentos ahí en YouTube porque vamos a empezar un programa de entrenamiento desde que te vas y te compras tus vendas hasta detalles técnicos para mejorar tu manera de boxear arriba del ring. Yes. No sé qué tanto estén al día de lo que está pasando con Terence Crawford y Bob Arum, el CEO de Top Rank. Hace unas semanas Crawford empezó una campaña por medio de su promotora y sus redes sociales para difundir su proyecto de dominar los pesos welter. Errol Spence Jr. se niega a pelear contra él no se ponen de acuerdo en el porcentaje de ganancias porque saben, porque conocen a Crawford y saben que a veces parece que son más sus ganas de ganar dinero que de boxear. Así que pues ahí le aplicaron presión porque Spence Jr. se dice y se piensa que no está del todo bien para recibir golpes, para tener peleas de mucha intensidad como sería una contra Crawford. Tiene tras su accidente en auto varios implantes de dientes, por ejemplo, donde hace que su mandíbula sea más propensa a romperse junto con los tornillos que sostienen esos implantes. Así que el estilo de Crawford no le va bien. Está buscando las mejores bolsas, incluso según Tim Bradley, el comentarista de ESPN y exboxeador. Lo exhibe esta semana diciendo que no quiere pelear con Crawford, pero que sí subiría a 160 libras para pelear con Canelo. Una incongruencia es lo que menciona Bradley. Errol Spence entonces pone en la lista de sus probables oponentes, además de Canelo, a Pacman y al cubano Jordanis Ugas. Dios. Volviendo con Crawford, específicamente con Bob Arum. Este le ofreció un millón de dólares, que son unos 20 millones de pesos mexicanos, a Sean Porter por pelear con Terence Crawford. Y este lo rechaza, dice que vale más que eso. Obviamente también basado en los 2 millones que le dieron a Kell Brook, que fue la más reciente pelea de Crawford Porter acusa a Bob Arum de usar esa estrategia para no concretar la pelea. Terence Crawford por su parte se ha pasado años pidiendo la pelea contra Spence Jr. Obviamente a estas alturas y basados en cómo se construyen y se mantienen algunas carreras en el box, pues le están aplicando la del Canelo Golovkin o My Weather Pacquiao, que también tuvimos que esperar varios años para ver esas peleas. Entonces, Crawford quiere pelear con Pacquiao, pero siempre y cuando la bolsa sea 50-50. Ya saben ese tema del dinero con Crawford. Y a cómo van las cosas, va a terminar peleando con el único que aceptaría cualquier oferta económica por cómo está siendo rechazado tras su derrota contra Pacquiao. Me refiero a Keith Thurman. Spence, por su parte, pelearía contra un lento pero peligroso Jordanis Hugas. Pacquiao estaría peleando contra Mikey García... Sean Porter pues seguiría con su podcast, o le daría paso a Virgil Ortiz Jr. Uno al que nadie, pero nadie quiere enfrentar ahorita, es un prospecto muy muy fuerte con un boxeo muy llamativo, de esos que le gusta a la gente. Todo eso es posible que pase en esta telenovela de Bob Arum y Terence Crawford, para la primera mitad del año. Canelo por su parte acaba de anunciar que deja las 160 libras, al menos que Spence Jr. le pida la pelea en ese peso. Pero deja las 160 libras oficialmente, no quiere enfrentar a Golovkin ni a Jermal Charlo, pues dice que se va a enfocar en barrer con las 168 libras. Así en febrero va a empezar a barrer con uno que fuera su sparring, el turco Gildirim. Lomachenko quiere pelear contra Gervonta Davis. El ucraniano ha decidido poner las cartas sobre la mesa en 2021 y recobrar la credibilidad que muchos han puesto en duda tras su derrota contra Teofimo. Así que ha declarado su interés en pelear contra Gervonta Davis. Y vamos a ver por cuál se decide finalmente Mayweather Promotions si Lomachenko, Teofimo, Ryan García posiblemente empiecen con Félix Verdejo, pero vamos a esperar el plan que tienen para 2021. News. Bueno, ya les comenté que el Canelo no está más en las 160 libras. Su lugar como campeón lo toma el japonés Ryota Murata. Los otros tres campeones de los otros tres organismos son Germán Charlo, Triple G y Demetrius Andrade, que es como el Keith urman de las 160 libras. Nadie quiere pelear con él. No atrae público, ni prensa, ni patrocinios, ni nada. Entonces, lo único que podría pasar para que las 160 libras vuelvan a tener peleas Interesantes es sumarle nombres como los de Jaime Muguía y Chris Eubank Jr. y saber si estos están dispuestos a dar las buenas peleas. Eso sería lo mejor que podría pasar en esta división. Eso es todo en este podcast. Muchas gracias. Los espero la próxima semana. Boxear News.